Hace poco quedé con un amigo al que hacía tiempo que no veía Empezamos a hablar de nuestras cosas, de ponernos al día, de contarnos los proyectos que teníamos entre manos Yo le estaba contando un poco cómo me estaba yendo Las dificultades que entrañaba los proyectos que tenía entre manos Ya no es solo el hecho de tener muchas cosas, sino de tenerlas pendientes de un hilo como si estuvieran al filo del precipicio. Empezó a decirme que no tendría que ser pesimista, que no tenía que ver el vaso medio vacío, que tenía que verlo medio lleno, que fuera más positivo, que todo iba a salir bien al final. ¿Qué queréis que os diga? Me parece una estupidez. Mm, si queréis ser realmente exitosos, si queréis ser de verdad exitosos, tenéis que olvidaros de ver el vaso medio, medio lleno. La gente realmente exitosa, cuando entra en la habitación, lo primero que hace es preguntarse, ¿por qué ese vaso? no está lleno. Ya no solo preguntarte por qué el vaso no está lleno, sino ¿qué puedo hacer yo para llenar ese vaso? No que te lo llene otra persona, no mandar a alguien a que te llene el vaso, sino coger tú ese vaso y llenarlo. Da igual si te equivocas. Equivocarse es parte del camino. Por eso me parece una estupidez lo de ver el vaso medio vacío, medio lleno. No sé cuántos años tendrás, no sé de dónde eres, no sé dónde estarás. Da igual si ves el vaso medio lleno o medio vacío. Prepárate para llenarlo.